hola chicas y chicos bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión vamos a entrar a analizar los diferentes modos de visualización que tenemos dentro de lo que es la vista activa para con los objetos y para con el fondo de la propia vista de acuerdo el motivo de hacerlo en este momento y no haber incluido esta parte en el vídeo que dedicamos al análisis sobre las vistas es pues que ya estamos empezando a trabajar con objetos y muchas de las opciones que vamos a ver ahora eh, realmente impactan en el modo en el que vamos a ver los objetos en pantalla. Bien, si recordáis cuando estuvimos viendo en aquel vídeo eh, las diferentes opciones de menú eh, de las vistas, estuve hablando de uno en concreto en el que se comentaba que había opciones adicionales para las visualizaciones de nitros. Bien, ese menú es un menú de preferencias de visualización, que es este menú que tenemos aquí, ¿vale? Bien, este menú eh, lo que nos va a permitir es ver los objetos en la escena según tengamos una necesidad u otra. ¿Vale? Y eh, está compuesto de las siguientes opciones que tenemos a continuación aquí. Bien, Default shading es la vista que tenemos eh, por defecto, ¿vale? Que se, se denomina eh, sombreado predeterminado. Y lo que nos va a mostrar son las texturas de la geometría con su sombreado y con los efectos de iluminación de la escena. 3DS Max utiliza una eh, iluminación por defecto, eh, para mostrarnos la escena, pero en el momento en el que empecemos a agregar eh, luces, eh, esto va a impactar en la forma en la que vemos los objetos, ¿vale? Y en cómo va a quedar nuestra escena final después de un procesado, ¿de acuerdo? Bien, la siguiente opción es eh, Facet o Facetado, ¿de acuerdo? Esto lo que va a hacer es mostrarnos eh, el objeto no de una forma suavizada como hace por defecto, sino que va a facetar todas las caras, ¿vale? Las va a dejar marcadas. Para que veáis lo que os estoy indicando, vamos a crear, por ejemplo, un cono, ¿vale? De esta manera. Y eh, si marco la opción Facets, veréis que está marcando las líneas que componen cada cara de nuestro objeto. ¿vale? Por defecto, eh, 3ds Max nos muestra las eh, geometrías suavizadas, pero de esta manera lo que estamos indicando en la 3ds Max es que no queremos que ese objeto tenga, eh, o bueno, no ese objeto, sino los objetos que tenemos en pantalla se muestren suavizados, sino facetados. La finalidad de esto no es más que el tener una percepción más real de las caras eh, sin suavizar. ¿Vale? Que nos va a permitir ver de forma precisa la geometría de nuestro objeto. Seguimos. Bounding Box. Esto es una caja delimitadora. ¿Vale? Una eh, Bounding Box lo que, eh, eh, lo que es es una caja que se va a ajustar a la geometría de nuestro objeto. Entonces, en función de cómo sea mayor o menor, pues nuestra bounding box o nuestra caja delimitadora va a ser más grande o más pequeña. Como veis, nos oculta todas la, eh, las caras y demás y simplemente nos muestra la, la caja de selección, o sea, perdón, la caja delimitadora y cuando esa caja delimitadora está seleccionada, eh, nos muestra la geometría que contiene. ¿De acuerdo? Para que lo veáis, voy a crear aquí un cubo ¿Vale? Y ahora aquí ya no estamos viendo el cono, pero en el momento que el botón derecho, en el momento que yo posiciono el ratón por encima, lo resalta en amarillo y si hago un clic, lo selecciona, ¿vale? Y lo muestra. Aquí, obviamente, el propio cubo tiene la misma forma que tiene la caja delimitadora, ¿de acuerdo? Así que no vamos a notar la diferencia. Más cositas que tenemos por aquí. Eh, flat color. Plat color lo que nos muestra es un color plano. No se ve afectado por ningún tipo de iluminación. Las geometrías iban a generar sombras. Pero nada más. El color va a ser plano. Aquí lo que vamos a perder es un poquito la perspectiva de tridimensionalidad. ¿no? Porque no, no estamos viendo las formas de nuestra geometría. La siguiente opción es Hidden Line. ¿vale? Hidden Line lo que hace es... Ocultar todas las caras y aristas que no estamos viendo, ¿vale? Es decir, toda la parte de atrás del cubo que no estamos viendo, sus caras y sus aristas están ocultas. O la parte de atrás del cono, pues también igualmente. De tal manera de que si yo me posiciono, si yo orbito por ejemplo y me posiciono de esta manera, veis que el cono tapa el, el cubo y esa parte del cubo no se está visualizando no es una estructura propiamente dicha que vamos a ver a continuación un wireframe vale pero es algo parecido vale oculta todo lo que, lo que no está en visión si yo voy haciendo zoom vais viendo que se van se van mostrando estas zonas de aquí vale eh, según eh, van entrando en el plano ¿vale? lo que sí muestra este tipo de visión es las sombras de los objetos si las hubiera de acuerdo la siguiente opción que tenemos es Clay, ¿vale? Clay es eh, una vista de arcilla. Realmente lo que está haciendo 3ds Max es mostrar la geometría como un color uniforme de terracota, ¿vale? Esto puede ser muy útil cuando estamos realizando escultura si lo que no queremos es eh, distraernos con las texturas de los objetos, ¿de acuerdo? La siguiente opción que tenemos a la vista es Model Assist o asistente de modelado. Model Assist muestra una visualización muy parecida a Default Shading, que es la primera opción que estuvimos viendo. Hay una pequeña diferencia que afecta a cómo se sombrean las caras cuando no hay grupos de suavizado activos, ¿vale? Solo es visible... Para editar polígonos o para polígonos editables. No lo vamos a tener visible en otras opciones. La siguiente opción es Stylized. Stylized es estilizado. Y lo que nos va a permitir es eh, configurar la forma en la que vemos nuestra escena con un estilo no fotorrealista. Para que os hagáis una idea, si selecciono por ejemplo grafito, eh, me muestra la escena como si tuviera una eh, pintado con grafito. ¿Vale? O bien puedo seleccionar, no sé, por ejemplo, ink, que es tinta y daría una sensación como dibujado a, a tinta. ¿vale? O también, por ejemplo, eh, color ink, ¿vale? que es eh, tinta de color o acrílico. ¿vale? Aquí podéis jugar, podéis echar un vistazo, ver cómo, cómo va quedando vale y la como os guste vale pero esto bueno a fin de cuentas lo único que hace es dejarnos eh, una, una visión eh, de la escena pues a lo mejor lo que nos puede interesar es para realizar una captura de pantalla de esta escena también podemos pedirle a 3 d max que haga una captura de la pantalla y nos la muestre vale eh, para poder hacer una presentación por ejemplo vale o para ver cómo va quedando nuestra escena con estos colores de esta manera, ¿de acuerdo? Y con esto hemos visto toda esta parte del menú. Voy a volver a default setting y seguimos viendo opciones. La siguiente opción que tenemos aquí es el wireframe override. Esto lo que va a realizar es una anulación de los parámetros de visualización del objeto y va a mantener única y, estructura, única y exclusivamente la estructura de nuestro objeto o de nuestros objetos en general. ¿vale? Para esta opción, además, existe un atajo de teclado que es la tecla F3. Si nosotros pulsamos la tecla F3, conmutamos entre la vista que tenemos puesta ¿vale? y la vista en alámbrica que oiréis decir en algún vídeo o la vista en estructura que es eh, la traducción vale si selecciono por ejemplo facetado pulso F3 voy a la vista eh, de estructura y vuelvo a la vista de facetado de acuerdo esto lo que hace es conmutar la vista que tengamos con una vista wireframe vale la siguiente opción es Edge Faces y lo que nos va a mostrar es sobre el objeto las aristas, ¿vale? De esta manera, pero eh, lo hace para todos los objetos que tenemos en pantalla. Tenemos un atajo de teclado para esto también, que es la tecla F4. Si nosotros pulsamos la tecla F4, alternamos la visión que tengamos, la vista que tengamos puesta en ese momento, con Edge Faces, ¿vale? Adicionalmente, tenemos un pequeño submenú que nos eh, va a dar opciones para mostrar eh, solo con el objeto que tengamos seleccionado. De tal manera que esta misma opción que estaba eh, explicando, de Edge Faces, la podemos habilitar única y exclusivamente para el objeto que está seleccionado. Como de los dos objetos que tengo en pantalla, el cubo es el que no muestra una estructura alámbrica porque solo tiene un segmento de cada, eh, de cada lado, alto y ancho, ¿vale? Pues lo que vamos a hacer es darle. Esto lo vamos a ver en el próximo vídeo. ¿vale? Le vamos a dar. Lo, lo estuvimos viendo en el anterior a la hora de crear los objetos, que le podemos añadir segmentos. ¿vale? Cada segmento es el espacio que hay entre cada loop. De aristas vale es decir esta zona de aquí esta zona de aquí y esta zona de aquí esos son tres segmentos vale por si no quedó claro en el vídeo anterior bien eh, una vez que he hecho esto si yo pongo si yo doy a la tecla F4 por ejemplo perdón F4 vemos que pone la estructura de aristas sobre la eh, geometría en todos los objetos ahora bien yo lo quito tengo este objeto seleccionado y lo que le voy a decir es sobre el display selected, eh, display selected with edges faces, ¿vale? Y solo me pone esta estructura en el objeto que tengo seleccionado, ¿vale? Así que con F4 se lo ponemos a todos, pero de esta manera solo se lo ponemos al objeto que nos interesa, ¿de acuerdo? Luego aquí lo podemos desmarcar. La otra opción que estáis viendo aquí con F2... Voy a desmarcar esto primero. Lo que va a hacer es sombrear las caras del objeto. ¿vale? Con F2 lo haría igual. Para que veáis la diferencia, porque haciéndolo así tal vez no lo apreciáis. Le voy dando al F2 y veis que cambia la tonalidad de nuestro objeto. ¿vale? Si yo selecciono este y doy al F2, veis que así está sombreado y así está sin sombrear. ¿De acuerdo? Bien, y ya lo que nos queda son opciones dedicadas al fondo de la vista vale donde podemos eh, pedir pues que en lugar de tener un color degradado de fondo pues que tengamos un color sólido o bien que podamos eh, customizar o personalizar mejor dicho eh, pues que queremos de imagen de fondo incluso eh, podríamos ir al menú de configuración donde podemos seleccionar eh, diferentes parámetros para configurar como queremos el fondo de acuerdo? Esto lo iremos viendo poco a poco. Y aquí tenemos preferencias y filtros para la vista. Esto lo que va a hacer es abrirnos un menú. Y dependiendo de la opción que seleccionemos, se va a posicionar en una pestaña u otra de ese menú. ¿vale? Aquí es el menú es el Active Viewport ¿vale? de la, eh, del cuadrante 4, ¿vale? donde tenemos la vista en perspectiva. Y tenemos tres pestañas, una de parámetros para configurar, la de preferencias, que es lo que hemos abierto, y si hubiésemos dado la opción de filter, habría entrado aquí. ¿De acuerdo? Bien, con esto hemos visto las diferentes formas de visualizar eh, los objetos en nuestra escena. Así que ya lo siguiente va a ser empezar a realizar transformaciones con los objetos y ya iremos editando y demás. ¿Vale? Bueno chicos, chicas, portaros bien, sed buenos, hasta luego.